qué tal gente bienvenidos a nuestro canal hoy estamos acá en un nuevo video bueno hoy estamos acá con trial hola trial hola hola qué tal hola hola bueno eh, esto va a ser una nueva serie que bueno va a va a conseguir que, que bueno que hagamos versus entre personas y el que pierda pues tiene que hacer un reto extremo o vergonzoso cualquier cosa de los dos vale así que pues bueno la primera víctima del día de hoy es, es trial hola trial bueno aquí estoy bueno el, el primer, el, bueno, el primer el primer y único nivel que nos vamos a pasar es el es propulsión. Que es by electro 1507. Bueno, lo tengo en no sé, lo tengo en 20%. Y pues bueno, está en práctica ahí. Solo una práctica he hecho. Tengo, tengo 76 intentos. Y Trial, ¿cuánto lo tiene? Yo en 60% en práctica. Entonces vamos a practicar un momentico y ya volvemos, ¿vale? A vale vale, bueno pues el reto, pues bueno, va a ser un poquito vergancillo Las cosas como son, ¿vale chicos? Porque esta, a ver, eh, creo que lo voy a bajar a la música porque esto, a ver, no 6% no, muy bien Yo 5, bien okay. Voy a coger la primera moneda y la, y la tercera creo que es Vale, esta parte ¿Qué? la he practicado Vale, ya está, a ver, ¿qué me hago? Es que lo sabía Me pasé la parte del güey a la, en la práctica la primera y acá pierdo Lo sabía, yo lo sabía yo, Oh my god, me pasó un poco, oh my god ya está, ahora sí. No, 30%, puto wave. Es que 30 no Perdí la muy parte más.. O sea... Me pasé la parte más difícil y la parte más fácil no puedo, es que. Creo que no quiero que te no lo pases, no quiero ser lo que sea que sea. <risa> y yo tampoco Cabe. quiero hacer eso, yo tampoco quiero hacer eso. Me reto, me cago en... No te sientas mal por eso, men. Es un rito, Ay, es un rito es, es un rito, ojo <risa> Es <El> un rito, <risa> Es un reto pues bueno eh, un reto argoncillo sí, ¿Un Bullying por sí, una semana? semana ¿Qué quiere cargar mi, mi banner o luego el canal o qué? Nah, nada de eso Me cago en el 33% dios Es que de verdad, esa parte, no sé, me confundo, me paso lo más difícil y en esa parte no puedo porque estoy retrasado, así de si para toda la familia, ¿vale? No, trial, trial, trial No Mierda ¿Cuánto? 48 Me cago en el parte de textura de ¿Te cuatro los orcos? Yo tampoco sé, yo tengo el de favor y tampoco sé por qué What is this dirty moonshine of which you speak? ¡80! ¡Me cago en...! ¡No! ¡62! Lo sabía, bueno, creo que no, no vamos a poder pasar esto nunca ¿Tú crees? Bueno, yo sí Ah. ¡Oh! Ah. ¡Oh! ¡No! puta. Vale. <risa> no, Tengo Bowser ni siquiera lo usa, ¿vale? O sea. Así de guay. Oh oh. ¡Bien! Perdieron una parte sin sentido. ¡Bravo! Bravo <risa> 83, no, es, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que. No, trial, no. ¡No! ¡No! ¿Cuánto? 79, me cago bueno. bien. Este, no la cagues aquí, pido. No, lo sabía, 79, lo sabía ¡GG! ¡GG! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Joder, ¡Toma! ¡Toma! Espérate, ¿a dónde estoy intento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien. Sí. Oh, ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Vale, ¡No perdí en la última parte! ¡Ya Trial! ¡Estamos jodidos! ¡Trial! Vale, ¡Le doy vale, el vale. último intento! ¿Vale? ¡Vale! ¡Hágale! ¡Hágale men! ¡Que vale. no! ¡No sé ni cómo pasa esa parte! ¡No lo sé! ¡Pero! Hicimos un GG, 27 minutos grabando Claro que sí con dos cojones, ¿vale? Pero ¡Es que no me lo puse ¡No! ¿No? ¡No, ¡No! no. ¡Men! Bueno, GG, cabrón C GG, 166 intentos, a ver Voy a ponerlo acá Yo, 170, cabrón oh, Dios! No sé ni cómo me perdí en la, la última parte, no lo sé, no lo sé Esto fue el reto Bueno, ahorita vamos a ver cómo será Bueno, mejor dicho, esto se fue el versus Mejor dicho que me enredo acá Ahorita será el versus, bueno, le digo el versus ya Digo, digo, <risa> digo lo que lo que le, lo que que va a hacer, Trial Bueno, lo que voy a hacer, ¿sí? Mm, dime, dime, dime, dime La dime. cosa es, el reto consiste Va a ser vergonzoso, vergonzoso, ¿vale? Va a ser vergonzoso por una semana, ¿vale, Trial? Que yo, yo, yo, yo, skip, yo, digo skip. Bueno, cam pueda cambiar O bueno, pueda entrar a su cuenta de YouTube El primer reto de la serie, ¿vale? Y pueda cambiar banner eh, foto de perfil y algunas miniaturas Hostia. por una semana bueno, yo eh, apenas subido así que no, no me complico vale bueno yo me yo me, me encargaré de hacer bullying por, por esta por esta semana vale <risa> Joder, puta. bueno chicos entonces ahorita Joder. nos vemos en el pc para completar el reto así que ahorita nos vemos trial lo siento muy Oh, no, no, no. Bueno chicos estamos acá en eh, Bueno ya para colocar el banner Y esto eh, las miniaturas Pues las miniaturas se las pondré después chicos El canal de él estará en la descripción Para que todos vengan y Hagan un poquito de bullying y todo eso Vale chicos Así que, pues bueno, vamos a empezar a cambiar, yo que sé, esta que cuesta esta weona, esta weona coleado Esto, vamos a empezar a subir esto, esto ¡No importa, no importa! Pero vemos que se está subiendo porque mi internet es una mierda, ya lo sabemos todos Pero bueno, ¿qué más da, vale? A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está ¡Madre mía, triang! Una semana así, ¿vale? Una semana así Ya saben, chicos, el canal de él estará en la descripción El canal de él estará en la descripción, chicos, para que vengan y, y le haten bueno, chicos, ya estamos acá con la fotica. Hostia. Bueno, chicos, ya estamos acá con la fotica de bien ricolina que va a tener de foto <risa> Ay, no. Una semana, Trial. Una semana. Una semana con esto, ¿vale? Una semana. Ah, bueno, chicos. Esto lo estoy bueno, que censurando. El nombre, ¿Qué? ¿El nombre? Sí. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Trial. Solamente Trial, ¿vale? Vale. Así. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No. No, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No Sí, sí. ¿Dónde Ponte nada más. Trill. ¡No, no, no, no! Esto se puede por... ¡No! Coño, no, coño. No, no, no, no. Yo que no puedo. ¿Dónde a Trill, nada más, hijo de puta. No, no, no. ¡Ah! La foto todavía no se ha actualizado chicos, así que pronto se actualizará, vale Esto lo tendrá que él eh, tener por una semana ya que perdió el reto, vale Esta, Este banner lo estaré censurando chicos porque son unas pollillas, unas pollas las que le gustan a tirar vale Pero, esto, este banner lo estaré censurando en, en, Bueno, el canal de él estará en la descripción Para que vayan y se suscriban, para que vayan y... Pues bueno, le le hagan un poquito de bullying ahí a tope ¿No ¿Qué <risa> ¡Madre mía! Esto ha quedado mi chocoleto. Creo que cuando ya, ya yo haya ya subido este video, pues ustedes ya estarán viendo esta foto, esta fotico, ¿vale? Ya estarán, estarán viendo, pero esto estará censurado, ¿vale? Porque es que después me duran el video. Esto es para mayores gilipollos. Y yo pues me chupas un puto. No, mentiras. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si quieren más retos de estos, eh, tan solo, tan solo, tan solo es tan fácil de dejar... Eh, ¿Cuántos? ¿Cuántos likes? Mmm.... Bien, sí. vamos. 150 likes para que eh, haga otro, otro versus con retos extremos La haré con otra persona, con otro youtuber, otra persona, cualquiera Pero esta va a ser un, una, una, una serie más o, más o menos de, de esta, ¿vale? De retos y de versus y todo de toda esta wea galáctica, ¿vale? Espero que les haya gustado el video, ¿sabes? No olvides suscribirte al canal Si no te has suscrito, pues suscríbete, dale like si no lo estás y también suscríbete al canal de este men y de bullying, por favor. Así que las, las miniaturas después se las cambiaré, chicos. Algunas se las cambiaré para que ustedes las puedan ver. Pero el banner les digo que quedó muy épico. Así que, pues, bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, Triad. Chao, Triad. Adiós. <risa> Hijo de puta.